Ahora comentaremos el siguiente paso de la búsqueda del modelo de negocio, que es la validación del cliente. Para llegar a este paso asumimos que creéis haber adaptado el producto al mercado. Ahora diríais, de acuerdo, ya podemos contratar personal, llevar a cabo nuestra campaña de un millón de dólares de Google AdWords. Pero en realidad, no. No creemos que tengáis todavía pruebas suficientes para hacerlo. Os hemos escuchado decir que creéis tenerlas, así que lo haremos de nuevo. Pero esta vez, intentad obtener pedidos o clientes o ambos, dependiendo de vuestro modelo de negocio. En la fase 1, os vais a preparar para vender. Si es un producto físico, vais a elaborar material de apoyo de ventas, es decir, hojas de cálculo, listas de precios, demos. Si es un producto web o móvil, intentaréis captar y activar clientes y desarrollaréis un producto mínimo viable muy fiable, que es una forma de decir que vuestra aplicación móvil o página web parecerá estar terminada. Quizás sin los archivos de ayuda ni todas las funcionalidades, pero sí las que usarán los clientes principalmente. Después, saldréis de la oficina de manera física o o virtual e intentaréis vender y ver si podéis conseguir clientes o compradores. Lo que haréis también al mismo tiempo será posicionaros. Una palabra técnica para referirnos a, vale, ya tengo bastante feedback por parte de los clientes. Y teniendo en cuenta lo que me dicen, ¿cómo podría haberlo descrito mejor? Porque os preguntaréis, se lo he explicado así, pero ¿cómo podría haberlo hecho mejor? Si realmente los escucháis, ellos habrían dicho, ¿sabes? He ignorado las siete primeras cosas que has dicho, pero cuando has mencionado la número ocho, ha sido en realidad cuando me he empezado a interesar. Y como tendréis que posicionar tanto la empresa como el producto, antes de gastar dinero en agencias de relaciones públicas, lo haréis escuchando a vuestros clientes. Después, en la fase 4, vais a validar o a repetir y veréis si estáis listos para empezar a escalar las ventas y el gasto de marketing en la creación de mercado, la parte más costosa de una startup. En esta etapa de validación del cliente es cuando salís de la oficina. Pretendéis tener el equipo de ventas más grande del mundo y estáis listos para decir «Vale, creo que va a funcionar porque lo he probado en el descubrimiento de los clientes». Pero la mayoría de las veces os daréis cuenta de que no entendisteis realmente lo que estaban diciendo esos clientes. Y en lugar de ir a la quiebra porque os gastasteis todo el dinero en el equipo de ventas, en campañas de Google AdWords o en la captación de clientes, Ahora tenéis el dinero y el tiempo suficientes para simplemente retroceder desde la fase 4 y pivotar y decir, está claro que no entendí algo del segmento de mercado o de las funcionalidades o de las necesidades de los clientes. Por tanto, la validación del cliente punto por punto tiene dos rutas, una para el canal físico y otra para el web o el móvil. Preparaos para vender, vended a los primeros clientes, a los que llamamos antiguos evangelistas, posicionaos y finalmente pivotad o continuad.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 Una de las cosas que seguimos pidiendo a nuestras startups que piensen es, ¿cómo de grande es esta oportunidad? Es simplemente una forma de preguntaros, cuando acabéis y paséis el siguiente par de años en la startup, vais a ganar un millón o mil millones de dólares. Es decir, ¿qué potencial tiene esta oportunidad? Lo que realmente queremos hacer es lo que conocemos como análisis de mercado y oportunidades. Lo que habéis creado es un lienzo de modelo de negocio con vuestras hipótesis, que hablan sobre el producto en el que estáis interesados, si creéis que existe un grupo de clientes. Hemos organizado un modelo de ingresos y pensáis que vais a ganar mucho dinero, y eso es maravilloso. Pero existe un cierto orden para esta locura. No hay una única manera de hacerlo, aunque esta es la forma en que creemos que debe hacerse. Queréis identificar quiénes son vuestros clientes y mercados y ahora querréis conocer el tamaño del mercado observar a la competencia y saber si el mercado podría crecer. El primer término que queremos considerar es lo que llamamos mercado total disponible. Me gusta pensar en el mercado total disponible como si fuera un pastel, un pastel entero. Sobre el mercado total disponible hay que preguntar ¿cuántas personas o empresas querrían o necesitarían este producto? ¿Qué tamaño tendría el mercado en dólares si todos compraran? Es un cálculo muy bueno, sí. Pero la pregunta es, ¿cómo lo averiguamos? En diversos sectores hay analistas que se especializan en mercados verticales y software empresarial, como Gartner Forrester. En videojuegos está el MPD. En investigación del consumidor tenemos a Nielsen. Si queréis saber cuántas startups web o móviles existen, id al proyecto Startup Genoma, etc. Por tanto, os debéis preguntar cosas como ¿los analistas de qué sector hacen un seguimiento de mi industria? Los analistas de Wall Street también hacen seguimientos a la competencia en los negocios si esta es pública. De hecho, algunos de ellos escriben informes de investigación muy buenos. Si tenéis acceso a una biblioteca universitaria, o conocéis a algún agente de bolsa amable, podríais conseguir gratis un informe de un analista. Y también podéis preguntar por otros medios. Google en este caso es vuestro mejor amigo. Yo realmente invertiría tiempo en intentar comprender si se trata de un mercado de mil millones de dólares. Y si obtenéis estas cifras, por cierto, lo primero que os pediré es que me las desgloséis, que me ayudéis a entender cuántos clientes hay, quiénes participan, cuál es la competencia. Tenéis que comprender ese mercado total disponible, con cierto detalle, antes de pasar a la siguiente fase, averiguar el tamaño de mi parte del pastel. Y la frase que solemos usar para referirnos a esto es, ¿cuál es el mercado servido disponible? Este mercado servido disponible no hace referencia a los 7.000 millones de personas en el mundo, sino al número de personas que, por ejemplo, pueden usar una aplicación móvil. Una aplicación móvil depende del número de personas que tengan smartphones. Si estoy haciendo una aplicación móvil para Android, la primera pregunta es ¿cuántas personas teóricamente van a usar plataformas Android este año y en los próximos cinco? Ahora puedo empezar a estimar cuál es mi mercado servido disponible y cuántas personas tienen el dinero para comprar el producto dependerá de si ofrecéis un producto de 99 centavos o de 99 dólares. En este caso reducís el mercado en base al precio o la disponibilidad. Ahora querréis hacer algún experimento, como averiguar cuál sería el tamaño del mercado en dólares si todos compraran. Si todos los que están en el mercado objetivo compraran, ¿cómo sería de grande? Y esta podría ser vuestra primera prueba para desilusionaros o sorprenderos. Para entender su tamaño tanto en dólares como en unidades, ¿cómo lo averiguáis? Lo haréis saliendo de la oficina y hablando con los clientes. Usando la analogía del pastel, pensemos de nuevo en esto. La primera fase era tratar de entender el tamaño del mercado total, pero ahora podemos reducirlo si desarrollamos una aplicación para Android al número de teléfonos con soporte para Android, y después reducirlo a cuántas personas lo comprarían al precio que he fijado. Pero ahora realmente queremos ser muy concretos. ¿A quiénes exactamente les voy a vender los tres primeros años? ¿A cuántos clientes equivale? ¿Qué tamaño tendría el mercado si todos estos compraran? Es decir, lo que nos planteamos ahora es la cantidad total de dólares... ...si tuvierais una participación del 100% del mercado. Vuestros ingresos no podrán exceder esta cifra. ¿Y cómo averiguamos a cuántas unidades equivaldría? Lo averiguaremos saliendo ahí fuera, hablando con los clientes... ...con los potenciales socios de los canales, con la competencia... Al acabar este ejercicio, tendréis realmente una primera hipótesis sobre si vale la pena ejecutar este lienzo de modelo de negocio en los próximos dos años. El tamaño del mercado no tiene que ser un análisis de cuatro páginas de una escuela de negocio. Por tanto, si vais a una, podéis hacerlo. Pero al principio no es más que un cálculo rápido y aproximado. ¿Merece la pena fundar este negocio? Tendréis que verificar con frecuencia tres cosas. Echemos un vistazo al equipo Jersey Square y veamos cómo lo abordan ellos. Si os acordáis, os pedimos que hablarais del mercado total disponible, también llamado mercado accesible disponible, término con el que hacemos referencia al tamaño del mercado potencial que podría hacer uso de nuestro producto. En este caso dirían, vale, en Estados Unidos hay unos 150 millones de americanos que ven los cinco deportes en equipo más importantes, pero ¿podemos vender a 150 millones de personas? En realidad no porque lo que queremos analizar es lo que llamamos el mercado servido disponible. ¿A cuántos clientes puedo llegar a través de mi canal de ventas? Veamos cómo el equipo Jersey Square analizó el mercado servido disponible. Afirmaron que en el área metropolitana de Nueva York había 11 millones de personas que veían los cinco deportes en equipo más importantes. Dicho esto, lo que deberían haber hecho en realidad es preguntarse, de esos 11 millones, ¿cuántos tienen un navegador web y a cuántos seríamos capaces de llegar dentro de un tiempo determinado y con cierta capacidad adquisitiva? Y lo que analizaban después era el mercado objetivo. quienes tendrían más posibilidades de comprar? Realizaron un estudio en el Yankee Stadium y afirmaron que un 11 o 12% del mercado servido disponible mostraba un fuerte interés. Y pensaron, bueno, esto significa que solo en la zona de Nueva York, a 1,3 millones de personas les debería interesar la suscripción o el alquiler. De nuevo, si hubieran hecho el análisis de verdad, se deberían haber preguntado a cuántos de ellos podrían acceder con un navegador web y a cuántos de ellos podrían llegar con su campaña de adquisición y activación. Y lo que se deduce de esto, si lo lleváis al siguiente nivel, es que es una suposición admisible sobre los ingresos de los tres primeros años, una suposición rápida y aproximada. Bueno, entonces, la mitad de estas personas se suscribiría y la otra mitad pagaría alquiler. ...hagamos cuentas... ...los ingresos del primer año deben ser de 300 millones... ...no creo que estoy demasiado optimista... ...bueno, al menos empezarás haciendo una serie de cálculos... ...que analizarás junto con asesores, amigos y cofundadores... ...y entonces dirás... ¡Hey! pero si estamos a punto de crear una empresa interesante... ...ninguna startup ha sobrepasado nunca... ...sus optimistas estimaciones sobre el tamaño del mercado... ...por tanto, si los ingresos que obtendríais de los clientes potenciales... ...os salen demasiado bajos... ...yo no tiraría la toalla... Simplemente volvería a analizar los segmentos de mercado en los que nos hemos centrado y reflexionaría sobre si lo que quiero es crear un negocio o simplemente tener un hobby. Resumiendo, lo que nos interesa saber es... ¿Qué magnitud puede tener esto? ¿Cuánto podemos ganar? ¿Cuál es la tasa de crecimiento del mercado? ¿El mercado decae en sí mismo? ¿Está cambiando continuamente o empezará a prosperar? Lo más importante es hablar con los clientes y el canal de venta, y también que podáis obtener buenas estimaciones de mercado mediante aproximación competitiva, si se trata de un mercado existente o resegmentado, o incluso si se clonase un mercado fuera de los Estados Unidos. En tercer lugar están los informes de los analistas de Wall Street, las empresas de investigación de mercados como Forrester and Gartner, pero para avanzar algo que debemos tener en cuenta sobre las proyecciones de investigación de mercados es que los datos de las investigaciones del pasado sobre el tamaño del mercado son extraordinarios. Si los investigadores de mercados fueran tan buenos prediciendo el futuro, en realidad estarían gestionando fondos de inversión libre. Por tanto, algo que no acepto que digan mis estudiantes es «será un negocio de 40.000 millones de dólares en los próximos siete años». Sí, pero ¿cuál es su tamaño ahora? Cero. Por tanto, no acepto suposiciones de una empresa de investigación de mercado a menos que se haya validado los datos con información concluyente obtenida de los clientes.